Hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal variedades carol tv hoy vamos a hacer un collar clásico y elegante en piedra natural y con la técnica de anudado es un collar que vamos a poder lucir en cualquier ocasión y no debe faltar dentro de la colección de nuestros propios accesorios bienvenidos bueno vamos ahorita a hacer la técnica del anudado con este collar que es muy bonito es agata azul entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar eh, en la posición que tienen que quedar las piezas. lo primero aquí son vamos a colocar 10 unidades seguimos con un balín después cogemos seis colocamos la donita seguimos otras seis la dona otras seis el balín y terminamos con 10 Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar un escalachín en un extremo una argollita sin fin y nos vamos a volver por aquí y aquí vamos a cerrar el escalachín recuerden que primero lo ubicamos en la parte en la primera partecita de la pinza y después con la segunda vamos a doblar el escalachín ya vamos a cortar el extremo un excelente y aquí vamos a comenzar a anudar entonces vamos a ubicar para anudar necesitamos una pinza doble A les recomiendo que estas pinzas las guarden bien para que eviten que se les vaya a caer porque si se les caen las puntitas se les comienzan a dañar entonces, ubicamos acá la primer piedrita hacemos un arito y Pasamos de afuera hacia adentro la piedrita. Pasamos. Entonces queda la piedra por delante del aro que hemos hecho con el mismo hilo. La, la pinza la vamos a colocar por acá atrás. Y vamos a sostener aquí y comenzamos a alar el hilo. Y vamos a pasar el arito que se formó por debajo de la pinza. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a hacer un nudito por cada piedrita. Recuerden que esta técnica es muy bonita y es muy buena para utilizar collares finos. Eh, ya que si se nos llega a reventar el collar, las piedras no van a salir, no se nos van a perder. Ellas van a caer al piso, pero van a caer en un solo tramo, no se, nos va, no se van a rodar. Entonces hacemos otra vez el arito. Nos queda aquí como el péndulo. Pasamos de atrás hacia adelante. Pasamos la pinza por detrás, sostenemos, comenzamos a la y colocamos el hilo debajo de la pinza. Y ajustamos. El arito, pasamos la piedra, las, el, las piedritas que ya llevamos anudadas, Halamos y pasamos por debajo. Bueno, ya hemos anudado gran parte del collar y aquí les voy a decir que cuando tenemos un balincito, este balín, no vamos a anudar aquí en la piedra en la mitad porque el nudo nos va a quedar muy grande, entonces pues no se va a dar tan bonitos nudos al lado del balín que no está tan grande, entonces pasamos una piedrita, el balín y anudamos en la siguiente piedra, entonces, no vamos a anudar en la mitad. Pasamos el nudo aquí ya seguimos entonces se nos va a ver el collar más bonito y no se nos van a notar tanto los nuditos. listo, aquí ya hemos terminado, la última piedrita que nos queda no la vamos a anudar, entonces anudamos hasta la penúltima, aquí vamos a colocar un escalachín y la argollita sin fin, entonces lo vamos a devolver por la argollita aquí vamos a colocar podemos quemar un poquito la punta del hilo cuando se coloca tiecita pues es más fácil de devolverlos pasamos por el escalachín y vamos a ubicar la argolla que nos quede bien en el tope de la de la piedra y aquí cerramos con la pinza y vamos a cortar el extremo si nos queda un poquitico se lo podemos quemar y él se encoge y ya no se nota aquí vamos a colocar una argolla y el broche, lo vamos a colocar en un solo extremo, cerramos, aquí vamos a, colo vamos a abrir otra argollita y la vamos a ubicar en la mitad del collar, entonces este es el centro del collar en la tercera piedrita y pasamos la argolla no tenemos la argolla aquí vamos a colocar el cargador y cerramos pues aquí en el cargador vamos a ubicar el dije de agata azul abrimos con cuidado y lo colocamos aquí. Y de esta forma hemos terminado este collar hermoso. Es un collar muy lindo, un color muy bonito, ágata azul. Que nos queda perfecto en cualquier ocasión. Un almuerzo para ir al trabajo, una comida. Y con una técnica muy bonita que es el anulado. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden dejar todos sus comentarios, darle likes a nuestros videos, compartirlos. No olviden que debajo de este video podrán encontrar este kit y el combo kit del mes. Chao, chao.